Hola, tribu. Mira, me he venido aquí a un rinconcito de este bosque gallego, os enseño un poquito, aunque lo que se ve es frondosidad, que es como es toda Galicia, frondosa y maravillosa, y con este olor a eucalipto y con un roble aquí justo a mi lado, eh, quería hablaros de en qué, quiero que, en qué me gustaría a mí que se convirtiera este apartado de activismo entre especies o activismo de tribu. Tiene que ver con un apartado de mi blog que no he podido desarrollar todavía, que es el del activismo cuántico. Y que es una idea de entender el activismo. ¿Qué es el activismo? Pues activismo es pasar a la acción, ¿no? Pero lo tenemos muy relacionado con protesta. Y lo cierto es que a estas alturas sabemos que protestar, protestar, protestar no suele llevarnos muy lejos, ¿no? Hay que proponer, hay que proponer cosas nuevas, hay que proponer nuevas maneras. Y es así, proponiendo cosas nuevas y creando el mundo que queremos como vamos a tener ese mundo que estamos deseando. Si solo nos quejamos somos expertos en quejarnos, Facebook está lleno de quejas y la cosa tampoco te creas tú que cambia tanto, entonces a mí me gustaría en este apartado de la tribu aprovechar que somos tribu para eh, arremangarnos y pasar a la acción, pasar a la acción en temas que nos competen, temas que tienen que ver con las relaciones entre especies pues porque entre especies eso es lo que busca ¿no? que las relaciones sanar eh, armonizar, ayudar a comprender mejor y disfrutar fan todo lo que se puede disfrutar, que es mucho, las relaciones entre especies. No solo con animales, que por supuesto son los primeros, porque suelen ser nuestros compañeros de vida, los que estáis aquí, la mayoría todos tenéis animales, todos les queremos un montón, todos sabemos que hay algo muy heavy ahí, ¿no? que son mucho más de lo que que no tiene animales o no los conoce se permite ver, o incluso de lo que hay mucha gente que sí tiene animales y si trata con ellos se permite ver, pero no solo ellos, también pasa eso con los árboles, también pasa con estos señores de aquí, maravillosos. ¿Vale? No es solo lo bien que huelen... No es solo lo bonito que son, no es solo la paz que nos dan, que nos da mucha paz y en eso hemos quedado. De hecho, el otro día o en un post estuvimos hablando de eso, ¿no? También ellos se comunican, también ellos tienen cosas que decir, también ellos tienen sus necesidades y las relaciones entre nuestra especie y la suya, pues tienen unas maneras de ser y otras que no son, ¿no? Y normalmente la manera en la que nosotros perci les percibimos y la manera en la que nosotros nos relacionamos, incluso entre nosotros, no es la manera desde la que se relacionan ellos. Entonces hay veces que incluso gente que ha hecho algún curso de comunicación y no le han explicado esto, se pone a hablar con, a con un árbol o se pone a hablar con un animal y parece que está hablando con su vecino. La verdad es que las comunicaciones con los animales, con otras especies, no se parecen, a las comunicaciones que tenemos entre nosotros, como eh, también las relaciones entre las personas que ya han empezado a comunicarse de, a este nivel de verdad y a sostenerlo, tampoco se parecen a las como a las relaciones que solemos tener hoy en día, ¿no? Son mucho más llenas de sentido, mucho más eh, firmes, mucho más reales también, eso es cierto, porque ahora mismo nos puede sentir, nos puede parecer extraño, decir, que una relación con un árbol que tienes en tu jardín puede ser mucho más real que la relación que tienes con un vecino, pero la verdad es que si lo piensas un poco ya no te sienta, ya no te parece tan extraño, ¿sabes? Y sobre todo, sobre todo cuando te sabes relacionar con, con ese árbol de tu casa, ¿no? O con los del parque que está enfrente de tu casa, que te están sintiendo, o con los del lugar por donde paseas todos los días, como aquí. Entonces, bueno, no es que yo pase aquí todos los días, ojalá. Yo soy de Madrid, pero estoy ahora aquí este es un camino que me gusta hacer. <risa> en fin, eh, entonces, para llevar esto a otro nivel es para lo que he pensado sin necesidad de hacer un curso. Para toda esa gente que no ha hecho curso o que lo ha hecho... Pero esa, esa es la técnica y yo siempre en los cursos les digo, ese clic más, eso que solemos trabajar a muerte en, la, en el curso de la maestría, que es de un año incluso dos, eh, pues hace, se puede hacer sin necesidad. De, de profundizar en la en la comunicación telepática, llegar a entender un poquito más de estas especies. Y sobre todo, llegar a hacer, lo que se puede hacer es tener un mundo más agradable, más sano, más armónico y más feliz para todos, para todas las especies. Porque si los árboles están más contentos, si los animales están más contentos, más en paz, más en armonía en el mundo que vamos creando, tener en cuenta nosotros también lo vamos a estar. Nosotros no estamos aparte de la naturaleza, ni vamos en contra de la naturaleza. Nosotros necesitamos de la naturaleza. Eh, necesitamos que esté bien, que esté exuberante, que tenga energía, porque así nosotros también nos cargamos. Necesitamos de todo lo que nos ofrece para sobrevivir. Eh, necesitamos y necesitamos ser reconocida por ella reconocidos por ella también. Eh, cuando... Cuando puedes ayudar a un pedazo de tierra, como hay proyectos que han pasado eh, por el grupo de la tribu, eh, que hemos que hemos visto ¿no? en algunos posts a veces, cuando puedes ayudar a una serie de animales, como hay santuarios que hacen, que a veces también publicamos en la tribu, pero bueno, que en Facebook está lleno de lugares así, eh, donde hay gente que se deja la vida literal, o sea, dedica su vida entera a ayudar todos los días a una serie de animales que han tenido un comienzo de vida muy complicado. Eh, cuando eres capaz de ayudar al mar cuando eres capaz de ayudar mira, con que seas capaz de ayudar a un animal o una planta o un ser de otra especie, tu vida cambia y cobra más sentido y todo el que lo ha hecho, aunque sea un rosal un día, ¿sabes? aunque sea un, una plantita un día ese día te diste, aunque luego lo olvidaras ese día te diste cuenta te diste cuenta de que la existencia tiene una una, una dimensión que en ese momento estabas habitando y sentiste tanto la gratitud de toda la naturaleza como la de tu propio corazón, como la tuya misma, esa satisfacción de saber que has hecho algo que perdura, algo que es real. ¿no? Luego puedes pasarte la vida trabajando en la bolsa y moviendo la vida de miles de personas y, y hasta, hasta haciendo terapias, también te digo, ¿eh? y, y, no, y no hacer algo tan real como cuando uno eh, entra dentro de esta dimensión entre especies y encuentra su lugar y encuentra cómo aportar, no solo cómo recibir, que también, o sea, cómo recibir de la manera más natural es maravilloso, pero también cómo aportar, qué es lo que da, ¿no? En esta dimensión más salvaje de la existencia. Entonces, esto es lo que me gustaría que hiciéramos en este apartado y me gustaría que cogiéramos un reto por mes. Los retos no siempre van a ser activismo como normalmente se entiende por ahí. Por ejemplo, hemos intentado varias veces con el plástico. Y a mí me parece súper importante, porque ahora mismo nos, somos unos productores de, de plástico salvajes y estamos ahogando el planeta. Y cuando digo estamos ahogando el planeta, es que nosotros mismos nos estamos ahogando en plástico. Animales, y animales, el otro día 300 tortugas encontradas enredadas en una red que alguien se había dejado por ahí, ¿vale? Porque en vez de recogerla, habían optado por soltarla por ahí. Gente que se gana la vida. Pescadores, gente que se gana la vida del mar y lo trata así. Algo nos pasa, algo nos falta conciencia, entonces también vamos a trabajar esa conciencia en nosotros. Porque lo que yo más he visto es que no hay nada que, que, que sirva más para abrir puertas que, que el propio ejemplo. Si conseguimos nosotros vivir con menos plásticos, si conseguimos nosotros eliminar el plástico incluso, si demostramos que se puede hacer y que se puede vivir bien y además lo contento que estás cuando llegas tu bolsita de tela a la, a la compra y llenas eso y les dejas allí las bolsas y se lo dejas claro, nadie dice que no. ¿Vale? Todo el mundo, no dice que no porque no hay, no, o sea, no hay huevos, <ríe> porque, porque todo el mundo sabemos ya la movida que es esto del plástico, entonces eh, nadie dice que no, pero cuidado que también hay otros activismos mucho más pequeños, en los cursos lo hablamos mucho, a veces ves a un niño intentando, y esto me pasó a mí, pero... Pues, seguro se ha pasado algo parecido, ¿no? Cuando empiezas a ver a los insectos como el ser vivo que es y a respetarlos también, y de repente te encuentras un niño con su madre intentando matar una araña o una, una hormiga roja que me encontré yo, ¿no? Y dice, a mí me han picado las hormigas rojas cuando era pequeña, me han mordido y, y era como, ¡Ah! Las malas, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo, pero. Pero no son malas, sinceramente, son normales. <risa> Ellas tienen sus valores y sus maneras de moverse, ¿no? Entonces, eh, este niño, porque sí estaba intentando perseguir y matar a una hormiga que estaba la pobre desesperada, intentando salir de allí, por allí, por allí, ahí está. Y le digo, y dice, claro que hay que matarla y tal. Y, y yo le dije, pero, ¿pero por qué? ¿que te ha hecho la hormiga? Y él se quedó parado y callado, porque no se le había ocurrido. Ella tenía asociado que una hormiga roja grande era una hormiga mala y por lo tanto la, la podía matar, la podía matar, ¿no? Y la madre también se quedó parada, pero me dijo, es que es roja, es mala, y digo, no, hombre, ¿cómo va a ser una hormiga mala? Le digo, ¿cómo va a ser una hormiga mala? No está haciendo nada, déjala que vuelva con su familia, así lo dije, y se quedaron, no sé qué hizo, yo me fui. Pues estaba estaba pasando, estaba saliendo de unas piscinas con unos amigos, tampoco es mi intención meterme en la vida de nadie, aunque en ese momento, ese, en ese momento pues no estuvo de más dejar ahí una opinión, porque a veces no nos vemos, no nos vemos eh, las cosas que hemos aprendido que nos deshumanizan y que nos separan, que nos, nos, nos hacen eh, aniquilar eh, la naturaleza a nuestro alrededor cuando a lo mejor nuestros valores no son esos pero sin embargo los vamos asquillando en pequeñas cositas ¿no? entonces también me gustaría que este activismo de tribu fuera por ahí abrir conciencia en según qué aspectos y mi idea es que cojamos un tema y empecemos a documentarnos sobre ello voy a poner un cartelito un hilo vale y, a, y para no perder esas publicaciones eh, vamos si os parece a publicar eh, toda la información que vayamos encontrando que de, realmente sea de calidad, eso sí, os pido que os lo leáis por favor, no solo los titulares, que veáis que no está publicado ya en lo que hemos ido recopilando y que vayamos recopilando información interesante sobre el tema que estamos trabajando en ese, en ese mes, ¿no? Y aplicando algunos retos. Pondré un hilo para la información, un hilo para los retos. Los retos iré super, eh, proponiendo yo, pero también habrá eh, bueno, también se puede ser simplemente yo iré proponiendo, pero lo que a vosotros se os ocurra que podéis, que habéis, que habréis hecho, también, pues, también está fantástico. Por ejemplo, eh, si trabajamos lo de los plásticos otra vez, pues ya ya ocurrió, ¿no? Pues trabajamos las bolsas del supermercado. Madre mía, a mí eso me cuesta mogollón. Me cuesta mucho porque soy muy olvidadiza. Entonces tengo que tener bolsas de tela en todos los, los, los, los, los, los bolsos y aún así hay veces que se me olvida. Pero... Cuando llego allí y veo la bolsa de plástico, digo, mierda, ya estoy... ¿No? ya Me fastidia muchísimo, pero es algo que quiero conseguir en mi vida, así tenga que pasarme un año entero intentándolo, intentándolo, intentándolo. Otra cosa que me fue más fácil, pero que lo propuso otra persona por ahí, dice, los cepillos de dientes, pues es cierto, o sea, no se trata de tirar todo lo que tienes de plástico, porque eso es crear más basura en ese mismo momento, es aprovecha al máximo lo que tienes ya de plástico y cuando lo cambies, intenta cambiarlo por algo que no sea de plástico, como por ejemplo los cepillos de dientes, que los hay maravillosos. Yo ya tengo unos de bambú y me encantan. ¿Vale? Pero más las soluciones diversas son lo más interesante Porque si no pasa, pues como nos pasa a todos Es como, vale, ya no cepillos de, de plástico, todos a los de bambú Bueno, pues empiezan a cargarse bosques para plantar bambú Porque todo el mundo usa bambú para todo y estamos en las mismas no Entonces, soluciones diversas son lo más interesante Soluciones que podamos resolver y sobre la marcha Soluciones para los que tienen poco dinero y tienen tiempo, soluciones para los que no tienen tanto tiempo, pero a lo mejor tienen más dinero, quiero pensar que todos tenemos algo de algo, ¿vale?, y, y ese tipo de historias, y vamos a ir proponiendo, y luego voy a hacer otro hilo de éxitos, y según vas teniendo un éxito, pero un éxito real, o sea, no escribas porque sí escríbelo para que veamos, ¿sabes?, para que todos podamos celebrar. Y al final del mes leemos todos esos éxitos, eh, leemos todo esto, hacemos ahí un vídeo interesante con un montón de información sobre el tema, sobre lo que hemos conseguido, sobre lo que no, sobre lo que nos cuesta, también es interesante tal, tal y eh, pasamos al siguiente reto. ¿Os parece? Hay más cosas que quiero meter, pero por ahora esta sería la intención del principio. Pues un hilo para buscar la información sobre ese tema que nos ocupa, un hilo para poner los retos, retos que nos hemos puesto a nosotros mismos, retos que yo proponga, que serán los que yo me vaya poniendo también, eh, aunque vaya también adoptando los de alguien más, que vaya compartiendo por ahí, que me gusten y me parezca que, que caben en mi vida en este momento. Está claro que en un mes no vamos a eliminar todo el plástico de nuestra vida. Pero sí podemos, más de 21 días, sí que podemos ir creando hábitos nuevos y a lo mejor dentro de unos meses volvemos a, re a retomar eh, el reto y vemos en qué estamos, qué hemos ido para atrás, qué no y volvemos a empe empezar. Y por supuesto son bienvenidos todas vuestras familias a esto, eh, si queréis contárselo amigos, si queréis, que, en fin, es hacerlo vuestro, ¿vale? Hacer esto también vuestro. Eh, pero vamos a compartirlo en tribu, porque el grupo ayuda un montón. Las, la visión de los otros, lo que los otros comparten, el que, lo que el otro cons eh, co ha conseguido, los problemas del otro ayudan un montón. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a utilizar que tenemos este tribu, tan, este tribu tan bonita, este grupo tan bonito en Facebook, con esta energía maravillosa, que entiende que la queja no es el camino. <risa> y y vamos a ver qué es lo que nos molesta, que a ver lo que nos molesta, a lo mejor no es la mejor manera de decirlo, ¿no? Qué es lo que nos está haciendo daño a nosotros y a otras especies y a nuestra relación con otras especies y vamos a ir trabajando. Propongo empezar a lo mejor el tema de los plásticos, he estado pensando con qué empezar, ¿no? Pero tenemos ya mucha información con el tema de los plásticos, entonces yo propongo empezar por aquí. Este mes de nuevo empezar con el tema de los plásticos. Y tengo ya preparado otro que me gusta mucho más, muy distinto al tema de los plásticos. Pero es que tenemos ya mucho avanzado con el tema de los plásticos. Vamos a, a darle un empujón este mes más. Puede que cada semana yo también haga un poco una revisión de cómo va el tema y mande algún vídeo, ¿vale?, de revisión o alguna reflexión o algo así sobre el tema. ¿Vale? para ir recapitulando cómo vamos, y el último día ya será el super vídeo con toda la información y todo lo que hayamos aprendido sobre ese tema, ¿no? Eh, en fin, vamos a hacerlo entre todos, que no sea solo lo que me dan y ya está, vamos a hacerlo entre todos, vamos a hacer algo bonito por el resto del planeta y por nosotros mismos. Espero que esto os inspire tanto como a mí, le pongáis tantas ganas como yo y vamos a pasar por cosas muy bonitas juntos con esto del activismo entre especies, ya veréis. Un beso a todos y nos vemos en Los Hilos.